Hola gente, ¿cómo están? Soy Jose Ultime, estamos acá en un nuevo video para este canal. Si vieron el video anterior, bueno, acá esta es definitivamente mi, mi opinión y review con spoilers, fuertes, muchos spoilers. Si no quiere ver este video, bueno, puede ver la, el siguiente que hice sin spoilers y mirar película, puede ver este video, porque sí, voy a decir todos los detalles que tiene esta película, ya que sí vale la pena y... Sí, la verdad es muy genial ¿no? Y bueno, yo ya sin más preámbulos empiezo de una Bueno, como sabrán los Avengers, que, los que sobrevivieron han choqueados y abatidos por la muertes de, de sus compañeros y de los familiares cercanos de, de los héroes ¿no? Y, y Iron Man embarado en el espacio junto a Nebula la nave eh, de los Guardianes Y ya como que se está quedando sin energía la nave y justo es recatado por Capitán Amar Creí que esa parte de Iron Man va a durar por lo menos más tiempo, pero sí estuvo así de rápido, ¿no? Vemos a Iron Man sí ya muy delgado, pero después ya lo rescatan, ¿no? Y lo traen de vuelta a la Tierra. Así ah, como sabrán en la escena post de Capitán Marvel, bueno, ya ya se encuentra con los Avengers, ¿no? Y si sí, que el Capi se afeitó su barba de la película anterior, junto a Capitán Marvel y Iron Man, que ya parece que decía dejarse del, del grupo, ¿no? Ya estaba alejado antes, ¿no? Pero ahora no quiere ayudarlo, ¿no? Y bueno, ellos y junto a Nebula van a buscar a Thanos que está en un planeta, un planeta lejano donde él está ahí tranquilo de jardinero, ¿no? pero justo ahí de una puede ser los Avengers y lo, y lo atacan a él. Lo sujetan todo y Thor le corta el brazo a Thanos. Si sí, Torres muy épico Thor. Y bueno así de, de rápido, en eh? los primeros 10 minutos son todo esto, lo eh? que te diciendo Pero Thanos destruyó las gemas del infinito Lo cual no podrán regresar a los a todos los que murieron de del de chasquido Y si, sí, Thanos sí destruyó la gema y creo que la energía le ha dañado Obviamente todo el brazo y la parte del rostro ¿no? Y bueno, y de la nada, todos va a estar muy enojado ¿no? y le corta la cabeza a Thanos ya. Como dijimos en la otra película, porque no cortó, porque dio en el pecho y no en el brazo de la casa Bueno, ahí solo, <ríe> aquí le cortó el brazo y le mató cortándole la cabeza atrás. Aunque sea de Disney, creo que hay un poco de sangre, bueno, mucha, pero hay un poquito de sangre <ríe> Sangre medio púrpura Y bueno, ya no se ha arreglado nada, ¿no? Y después salta un tiempo como de 5 años, ¿no? Ya me gustó como arrancó todo al principio, ¿no? Después de esa tradición, 5 años, todo cambia, ¿no? Eh, muchos están tristes porque obviamente perdieron seres queridos y amados, ¿no? Si sí, el Capitán américa está en una junta con las más personas que perdieron a... A gente que le importaba, ¿no? Y hay uno hay uno en especial que es interpretado por el, el director de la película Uno de, de los directores, ¿no? Y bueno, dice que perdió a su pareja a un hombre, <ríe> Y bueno, esta es la primera pico de Marvel que tiene una referencia a algo homosexual, ¿no? <ríe> Ya es inclusivo todo, ¿no? Y y bueno está todo así capaz arranca un poco lento pero para mí es todo perfecto no y bueno ya en otro lado eh, de, de una ciudad no de Estados Unidos no sé con dónde era me acuerdo pero bueno si vieron Atman y la avispa o alman 2 sabrán que el Alman con la camioneta esa que tenía dentro un portal eh, cuántico bueno él se él entra ahí y después se queda, y se quedó dado por 5 años ahí adentro Después la máquina anduvo nuevo y él volvió a salir. Estaba programada, bueno, ese no, no sé, o fue conveniente. Pero bueno, Arman salió y si sí, ve que todo está cambiado. Ve que algunas casas ya el césped está muy alto, están casi todas abandonadas. Sí, también su casa, no, no. Así que no queda nadie. Después vamos a un cementerio, bueno, ahí están todos la gente que ha desaparecido, bueno, declarada muerta, ¿no? Y bueno, y justo ve su nombre que está ahí después va corriendo a buscar a su hija y la encuentra pero que su hija ya, ya es adolescente ya eh, bueno acá hay algo una diferencia de edad porque esta chica parece que tiene 18 años y la nena en ambas dos parece que tenía como 6 años <ríe> y son 5 años tampoco pasó tanto creo que había tenido 12 acá parece más 18 o 20 <ríe> el actriz digo, que hace de la hija Amman. y bueno sí, para la película creo que tenemos a, a Cassie Lang ya de grande no para el Batman 3 o no más películas ¿no? y si sí, creo que acá de una parece que no van a volver el tiempo atrás va a quedar cinco años pues y así no me va a quedar yo sé que por ahí volvían atrás pero si fue 5 años sería 2023 entonces están en esa película 2023 sería o 2024 algo así y uno que acá así no volverán a 2019 o 2018 nos sé. y eso y bueno al final diré porque hay unas cosas que, que no cuadra más o menos y bueno Atman buscará a los Avengers ¿no? y dirán que con el reino cuádrico podrán viajar a través del tiempo ¿no? y bueno ellos construyen la máquina esta junto a y buscarán además a, a más Avengers para, para unirse y bueno construir la máquina ¿no? y por eso bueno trasladarán todos al, al pasado pero pues en otra dimensión pero parece que es el mismo a línea temporal solo que a viajar o y a modificar creo que no cambia nada eso es lo que hice lo cual confunde un poco pero no sé qué se hace y bueno si sí, estuvo buenísima esa y después cuando vuelve, viajan en el tiempo al pasado viajan a 2012 al de, a la época de Avenger 1 una parte creo que a ver quién viaja ah, a, a Iron Man Capitán América Hall y Adman ¿no? y después Thor Rocket viajan al, viajan al pasado al momento de Thor 2 en 2013 eh, Nebula y War Machine al 2014, ¿no? En Warrior Garcia 1. Ah, y Black Widow Hawkeye, en 2014 también en, en el planeta Warmin antes de que vaya Thanos en 2018, ¿no? Ya preguntaban como dos humanos podrán manejar una nave espacial, ¿no? Pero coña automático eso. No sé, pero curiosidad, ¿no? Eh, sí, y también curiosidad como que todos los planetas tienen eh, oxígeno ¿no? ya que los humanos... En cualquier planeta no le pasa nada. ¿no? Pero bueno. Bueno, el primer grupo que va hacia Avengers, hacia Avengers 1. Y lo ven, vemos la película, pero de otro lado, de otro ángulo, otra perspectiva, ¿no? Hay chistes, creo que hay memes así como del trasero de Capitán América y lo demás, ¿no? si hay Demasiados chistes tiene. Y esa. Si Iron Man y Alman tiene que buscar la gema del espacio que está en el tercer acto, ¿no? Pero ocurre todo mal y.. Y bueno, Hulk empuja a Iron Man y bueno, Loki toma el deseato y se va. Esto puede calzar con la serie de Loki que se va a transmitir en Disney, en, no Disney, no Disney Plus, que va a ser una especie de Netflix pero de Disney y va a acabar con la serie esta nueva Loki. ¿Será que es este Loki que vimos y se fue de los Avengers con el tercer acto? será que está parado en la parte del universo, del tiempo, ¿Es interesante o será que este tema lo deja en de la nada? después para arreglar esto vuelven de vuelta más atrás a los 70 así hay un cameo Stanley rejuvenecido ahí estaba buenísimo y me ha gustado que hubiera dos cameos porque ya verá también su forma no, no lo digo de anciano ¿no? pero bueno si sí tuvimos un cameo una versión joven ¿no? si sí, viajan al a los 70 y bueno Iron Man se encontró con su padre ¿no? Todo muy buena esa escena aunque siento que ha alargado mucho pero eh. y consiguieron también las más partículas eh, pin ¿no? para poder viajar a través del tiempo también y si sí, bueno el cabeza sí, vio de vuelta a, a su novia ¿no? en esa época y bueno mientras el en azgar en Thor 2, no está Thor y Roque digo van a buscar la gema la gema roja que está dentro de buena de la exnovia de Thor ¿no? y bueno y bueno Thor de acá tiene un encuentro con su madre ¿no? todo muy buena y aparte de Thor no eh, tú me olvidé eh, estuvo bueno al principio eh, fue igual épico que en Infinity War pero hasta el salto de 5 años a todos lo hicieron como un chiste o sea eh, todo está eh, gordo sí, eh, por tanto cerveza bueno, y está gracioso pero está, está bien pero no, no, hay algo que no me cierra ¿no? Me, no me encantó tanto está gracioso pero después le hicieron más chistes y no sé qué harán con ese después no pero Luego pensé que estaba eh, ya al punto ¿no? que ya maduró, ya aceptó todo que ha perdido y que vaya está muy enojado, pero después pensé que se olvida de eso, sigue primero, pero bueno, estaba todo el tiempo riéndose y bueno, y se descuidó de su forma, no sé, pero. qué sé yo, pero bueno. No, no me encantó esta versión de Thor. Me gustó, En Infinity War es la, la mejor versión de Thor de los cómics, ¿no? Infinity War si es la versión más uh, la versión mejor de Thor que vimos ¿no? en Infinity War Y a estar con su madre, parecía que parecía que Thor iba a cambiar Pero no sé, pero sentí como todo está igual Solo que recuperó su, su martillo clásico, el Mjolnir Y bueno, Nebula y Máquina de Guerra Fueron a, a buscar la Gema del Poder ¿no? que estaba dentro de esa pelota Y bueno, antes de que Star lo, lo tomara ¿no? en Golear hacia uno cual fue gracioso esa escena Y bueno Alice parece que Nebula tuvo una especie de contacto con la otra nebula del pasado no. Está justo en el mismo lugar del universo. Y ahí está Gamod obviamente eso viva, ¿no? Porque era parte del pasado. Y bueno, la nebula del pasado logra proyectar lo que estaba viendo la nebula del presente o del futuro. ¿no? Y bueno, está Thanos se entera de esto y aprovecha el, las visiones que tiene la nebula del pasado. Y bueno, logra enterarse todo. Todo muy buena esa como el Thanos de. El pasado tuvo curiosidad por ver qué pasaba con este y bueno, vio que él no tuvo las gemas, hizo el chasquido y que bueno, él destruyó la, las gemas y bueno, vio que como lo matan, ¿no? Y lo cual él va a hacer todo para hacer todo antes. Y que lo saben yo va a impedir, va a viajar tiempo para impedir, arreglar todo, ¿no? Y bueno, Thanos va a, a romper todas las leyes de, de la continuidad y bueno, ahí también arreglando lo que hizo mal, ¿no? Como que... Ahora lo quiere más a Nebula, que haga a moda, ¿no? Y, y así Nebula está al lado de Thanos, porque ella va a estar siempre con Thanos ahora, ¿no? Como la del, del futuro del presente. Digo. Y bueno, lo, Thanos la captura de la Nebula de, del presente, ¿no? Y bueno, para obtener toda la información y también para robarle las partículas PIN que ella tiene. Y así poder viajar el Thanos y todo su ejército del pasado al presente. Hay de incongruencia, una especie de, de incoherencia, pero no sé. Si se hubiera explicado la película, capaz, o vía tecnológica, podemos decir después. Y bueno, la parte un poco triste que se viene, ¿no? Es que Black Widow y Hawkeye, bueno, van al, al planeta Wormir, que está en la montaña, ¿no? Al resguardar la gema del alma, que obviamente está ahí, cráneo rojo. Cráneo rojo, como puedes, como vimos en la película anterior, ¿no? Y bueno, sí, para obtener la gema del alma tienen que sacrificarse, ¿no? Y bueno, Hokai obviamente se decide en sacrificarse Y bueno, a todos que él iba a morir ya que perdió su familia Y tampoco estaba muy contento con todo lo que hizo siendo eh, Ronin, ¿no? Así la parte de Ronin todo muy buenísima Es casi un anti -héroe era era Bueno, solo duró unos 5 minutos, pero estuvo muy bueno Hicieron una cara referencia también al, a lo que hacía Ronin antes de los cómics, ¿no? Ronnie Hoka como quieran. Y bueno, eh, parecía que iba a ser Hawkeye que se iba a sacrificar, pero Black Widow lo detiene y pelean los dos, ¿no? Pero bueno, si sí se decide tirarse, pero en realidad Black Widow lo detiene y, y ya se tira. Ya se sacrifica. Así que sí, murió Black Widow. Murió Black Widow y la verdad sí está muy sad de esa parte. Sí, murió de la misma forma que Gamora en, en Infinity War, y, y si no, ya ya Kokai y ya tiene la, la Gema del Alma, ¿no? Después ya termina la, la misión esta, y bueno, vuelven al presente, y bueno, lo, lo demás pronta por, por Natasha, pero bueno, ya Clint le dio la indirecta de que ella ya ya no está, ya se murió, lo cual todos quedan tristes, obviamente. Y bueno, él decide además decide terminar rápido, ya construyen el nuevo guantelete, el infinito El nuevo guantelete infinito hecha con la, la tecnología de Iron Man, Y coloca todas las gemas, ¿no? Y el que se decide ponerse y sacrificarse para hacer el, el chasquido es Hall, obviamente Y bueno, esa estuvo muy épica la escena, como Hall se pone el guantelete, referencia a de los, de los comis, no Y bueno, logra hacer el chasquido y pasa que arregla todo el problema, ¿no? Pero aparece... Mientras las eso dejó con el guantelete, la nebula que había sido transportada no era la del, que, del presente, era la del pasado obviamente, que estaba manipulado por Thanos. Y bueno, ella trae a Thanos y a lo demás en la nave gigante que había sido encogida con las partículas Pimponele y lograron traerlo del pasado al presente. Y así ellos atacan a, a la base de los vengadores, la base de los vengadores quedó toda destruida si sí, ahí se pelean ya a Iron Man Thor y a Thor ya con dos martillos y Capitán América y la pelea al estuvo muy buena las coreografías estuvo excelentes y como Thor por poco muere pero y ocurre algo que bueno sí sabíamos pero fue épica y también referencias si sí, eh, Thor por poco muere pero el... alguien levanta el martillo el Mjornir. y ese no es nada más ni menos que el Capitán América que fue digno de usar el martillo de Tor y lo usa el tía rayos y todo. Creo que en el cómic no hacía eso, pero bueno no, acá sí estaba demasiado épico lo que hizo el Capi. no Tiene el traje de Thor, pero sí eh, tiene los poderes, ¿no? Estuvo buena como atacó a Thanos, pero Thanos lo ataca caer no con la espada esa, que es más fuerte que el escudo y bueno lo rompe así como eh, así como esa visión de Iron Man en Avenger 2 que el escudo estaba partido en medio, ¿no? Sí fue bastante épica, pero el Capi sigue de pie y obviamente se. Pon el escudo con más fuerza, ¿no? Pero un llamado de alguien ¿no? dice de que mira a tu izquierda y es ahora de Falcon. Después se abre un agujero, un portal, ¿no? Como el del otro Strange aparece Black Panther. Y sí está abriendo todos los portales de Doctor Strange que aparece con todos los, eh, con los guardianes, con Bucky, con todo lo que ha sido desintegrado y con Spider-Man y lo demás, ¿no? Los mayas están todos con vida, digamos. todos se reúnen y ahí se viene las, la pelea más épica de todo el universo de Marvel. Y la frase épica de Avengers Assemble, los ¿no? Vengadores Unidos, fue demasiado buena así como hizo el capio en los cones cuando levanta el martillo de todo bueno algo similar ¿eh? diciendo esto me emociona también che. aunque ya vi la pico un montón de veces pero diciendo también me hace emocionar demasiado y si la pelea estuvo épica al fondo también ah, el, los personajes pelean de todos lados atrás eh, adelante vemos de eh, cualquier lado están todos peleando se ve todo todo se ve los objetos están todos geniales y si logran eh, derribar un poco al ejército de Thanos pero Tendrá que llevarle el guantelete al portal, ¿no? Para que Tano no lo, no lo tenga de vuelta, ¿no? Pero sí, esa pelea tiene todo, ¿no? Eh, batalla épica, Thanos logró destruir el portal, ¿no? Y también la pelea entre, eh, entre todas las mujeres superiores, ¿no? <risa> la vencia del feminismo. Y sí, la batalla entre Iron Man, entre Iron Man Capitán América y Thor, ¿no? Eh, sí, ¿no? Y bueno, la nave gigante, bueno, destruida obviamente por Capitana Marvel, que llega en el último momento y a pesar de que Thanos tiene todas las gemas pues logró conseguir el guantelete el capitán Marvel eh, la hace frente y bueno so aunque ella tiene el poder creo que una sola gema pues luego con el poder de las seis gemas eso me pareció medio raro no le hace nada y bueno él saca la gema del poder y bueno ahí sí le golpea a la capitán marvel y el último acto de la película de la batalla final eh, además hace frente a Thanos sostiene el guantelete pero bueno no lo empuja Chasquea los dos Thanos, pero no, no pasa nada Porque le había sacado las gemas Y Iron Man las tiene, todo le ponen en, en su guantelete que tenía O tenía un lugar para poner las gemas En el guante de Iron Man, ¿no? Y se coloca a todos Y dice su frase épica de yo soy Iron Man Chasquea y todo lo malo obviamente mueren ¿no? Y hasta Thanos también se quedó esperando Y bueno, se deshizo en polvo Entonces Iron Man quedó obviamente demasiado herido por toda la energía del, del guantelete de las gemas y ahí se, se despidió con la máquina de guerra, Spider-Man y, y, su, no, y su esposa, eh, Pedro Post ¿no? que tiene un amado también. Y si sí, ellos no, ya tienen una hija ¿no? que vivíamos al principio, ¿no? Y eso creo que será para el futuro de UCM también. Si sí, Iron Man eh, muere, si sí, mu murió Iron Man, si sí, había. Cualquier teoría loca, pero si sí, esta fue un bueno, buen cierre, che. Murió Iron Man y también con la referencia a, a la primera película de todo el universo, a Iron Man 1. Fue demasiado bueno. como lo hicieron fue demasiado, bien, fue demasiado buena como lo hicieron los rusos para poner todas las referencias che. Está muy bueno esos directores. O sea. Y bueno, después pues ocurre el funeral no de Iron Man, donde vemos a todos los personajes. Y también vemos al, al niño este de Iron Man 3 que está adolescente. Y bueno, vemos a Nick Fury también, el Capitán Marvel así como vemos hasta cambiar el tiempo no le a unos personajes no volvieron como bueno nada blaguido ni visión obviamente de... sigue muerto obviamente lo cual me parece raro porque hay confirmado en disney plus una nueva serie que se llama wanda y visión no sé pero visión no volvió sigue muerto obviamente o sea que en esa serie lo traerán de la nada o sea una precuela de antes de Infinity War no se sabe y bueno todos vuelven a a su status quo, a Spiderman vuelve a su escuela, ¿no? se cuenta con su amigo lo cual me hace pensar que el, el tiempo que trasladó, cinco años no debía a su amigo ponerle que él si yo vivo tras el de Thanos no debía estar más grande que Peter o los demás estudiantes o los más compañeros de Peter porque si murió a la mitad del universo alguna mitad y tras esos cinco años que él, Transcurrió la película, pues salto el tiempo no estarían algunos más grandes, digo. Porque si alguien tenía 15 y 25 años ya tendrá 20, ya son grandes. Pero como vimos en los trailers de Spider-Man, Far From Home, en... que será la siguiente película, todos sus compañeros tienen la misma edad. O sea que todo ellos desaparecieron en el chasquido. Es una algo que no tiene sentido, pero que es después... bueno. Fue algo que sí, obviamente se nota, ¿no? <ríe> sí, como salgan la. Bueno, la hija de Adma, sí sigue, sigue siendo grande, no hubo un cambio en el tiempo, sigue el tiempo transcurriendo igual. ¿no? Sí, grande, los hijos de, de Hokai también ya son grandes ya, no son niños, como vemos al principio. Y sí, el niño ha ido con tres, ya, ya está grande ya, como 18 años ya tiene. Sí, ahí todo en el funeral. Y bueno, todo cierra con el Capitán América lleva todas las gemas. Lleva toda la gema de vuelta a los lugares que estaba antes en el pasado y también martillo y de... bueno, logra enviarla de vuelta al portal, pero tal al el regreso, no vuelve. Parece a Hall presentándose un error de la máquina y Boki ve el otro lado que en una banca está sentado un anciano. Lo cual él y Falcon van a verlo y no era más ni nada menos que el Capitán América. De anciano que, que él viajó al pasado y se quedó ahí. Hoy ha pasado a la época de los 50 eh, Y se quedó ahí con su novia y tuvo, y tuvo una vida ahí con ella ¿Cuál fue un buen final para Capitán América y también una preferencia Porque bueno, sin los cómics Capitán América en la parte fue anciano Porque primero pues, aunque acá parece que no creo Pero bueno, ya es anciano, creo que se retira obviamente Y da el manto a Falcon Para que sea el nuevo Capitán América ahora Todo políticamente correcto, pero eso ocurrió en los cómics también Está bien, sí pero los cómics no creo que fue tan buen éxito de Falcon como el Capitán América Hubiera sido el mejor en eh, Poki, ¿no? Que si eso estuvo muy bueno y sus historias fueron interesantes Y también eso um, la cierre al Capitán América que tuvo un buen final Muy digno de personaje Bueno, hay una incongruencia también, pero eso me, me chupa un huevo <ríe> Porque qué pasa con el que, que vimos de, de el Capitán América 1 O, o si este está... O si sea, el Capitán América volvió al pasado y el otro está congelado, el, el Capitán América del pasado, <ríe> no sé. Ah, sí, cómo la Gema del Alma vuelve a donde estaba? Tiene que encontrarse vuelta con cráneo rojo, o tiene que tener vuelta de vuelta la vida a Black Widow. No, no, no se entiende eso, la Gema del Alma eso, o sea, le deja ir más, nomás, no sé. Y si sí, todo... Falcon decía asumir como nuevo Capitán América, ¿no? Y le da al Steve Rogers, le da el escudo a él. Mm. Ah sí, el escudo está reconstruido, no sé si es el del escudo del pasado o qué, no sé, pero bueno. Ahora esto, esto emociona mucho, ¿no? Y una salada de la serie de, de Falcon y Soldado de Invierno, que se transmitió en este por eh, Disney Plus, ¿no? Si sí, vendrá muchas series de, de Disney y Netflix, que va a ser, no? Si sí, toda la película termina con el, con el Capi, ¿no? En el pasado bailando con su novia, ¿no? El ¿no? y así termina la película ¿no? y escenas postcritos no hay pero no hacía falta porque al final de esta película sí, da pie a demasiadas secuelas ¿no? que se vienen y demasiadas no sabes que por ahí se vendrá no si sí, esa película es tan buena que te hace olvidarla que faltaba algo no tiene de tiene todo no importa si no hay escena poscreta pues ya, o ya la viste todo lo que se ha venido ¿no? lo cual estuvo muy buena esa, esa movida si sí, las la películas esa de spider-man From home o spamajo copia 2 será una secuela digo una secuela no una especie de epílogo tras avengers en game ¿no? una especie de epílogo y después en 2020 habrá quedado una nueva saga no sé si con con la película de black widow ah claro black widow ha muerto acá lo que hace más seguro es que la película de black widow sea una precuela antes de Avenger 1, poner así como Capitana Marvel por menos lo, lo hizo, ¿no? Creo que eso es lo más seguro ya que aparte que ahí aparecerá un, un bocky soldado de invierno malvado, ¿no? Y sí, creo que esta película será en los. En los años 90 o algo así. Sí, Iron Man tuvo su muerte y tuvo final obviamente. Y su hija que creo que va a ser cuando crezca, parece que ponerle, creo que es una referencia a la Iron Man, mujer que afroamericana que está en los cómics actualmente y creo que de cine creo que es una referencia a algo así a que pronto se tomará el lugar de su padre o algo así ah sí Thor, Thor fue deja el nuevo Asgard que está en la tierra y deja a, a Valkyrie el puesto ¿no? y Thor se va con los guardianes de la galaxia y ellos van, van a buscar a, a Gamora creo que, que creo que la gamoda que buscan creo que la del pasado obviamente, porque la del presente creo que no va a volver Pues si el tiempo transcurre igual, ella sigue muerta por la gema del alma Así que si sí, la que está viva, a ponerle creo que la gamoda del pasado Y que obviamente no, no sabe quién es ya eh, y lo demás, ¿no? Y creo que esa será la trama de, de la gracia de 3 y No sé si está Thor ahí, porque Thor está con ellos, ¿no? No sé si parecerá como protagonista o será solo un menor o un cameo, no sé, pero algo ve Thor, ¿no? En Guardián de la Asia 3 que se va a estrenar por retraso de. El director lo echaron, pero después lo volvieron a recontratar. Pero ahora sí, creo que se estrenará más o menos en 2021, ¿no? Sí, por Thor, parece que vamos a tener mucho Thor todavía. Y Guardián de la asia también. Si sí, spider también, tendremos más de él. Sí, su película tendrá a Vistello como villano y, y tiene muchos trajes que luego no, está muy buenísimo Después se viene la película de los Eternos, que creo que se da los antepasados de Thanos, ponele. Creo que eso sé, sí, bueno no sé mucho de estos personajes tampoco. Y también se vendrá, obviamente, la Panther 2 y otras 3 en 2 y la de Man, ¿no? Aman 3, spider -Man 3 y igual. Bueno. Y si no a sagas, ponele invasión secreta, tienen ganas de hacerla. Se creó lo más segura, así unirla la saga de, bueno, así en Nilo, los Esme y los Cuatro Fantásticos en el UCM que eso podría tardar a poner unos 5 años más seguro si, sí, porque tienen su universo ya planeado hace años, ¿no? si, sí, no vimos acá, ninguna referencia a ese y Cuatro Fantásticos, bueno, pues no lo tenían y todavía estaba en negociaciones, así que no era probable que íbamos a ver algo así y de ahí, pues, mucho menos, ¿no? <ríe> así que, igual, eh, a ah, los Dark Avengers, hay rumores que van a hacer un aplicado de los escudos y que obviamente sea norma, ¿no? en el nuevo Iron Man, Iron Petrio, ¿no? Y qué sé yo, pero podría ser muy bueno eso, y también que se verlo como el Duende Verde Ponerle que su plan fracasa y bueno, el último recurso fue un monstruo verde y poner una referencia al Duende Verde Y creo que ya me alargué mucho ya estas nuevas películas que se vendrán Que en gay un final de todo y creo que te olvidaste de que hay películas confirmadas Hace tiempo, ¿no? Que se vendrán, ¿no? obviamente tengo que de olvidar y pensó que era un final el final de todo ¿no? pero no todavía va se a seguir más largo el unión se Marvel y bueno ese yo que ya dije también unas cosas que no tienen mucho sentido pero creo que si no lo dije bien acá bueno daré un video remarcando solo las cosas que no tiene sentido y capaz otras cosas para otro vídeo sale creo que se me está haciendo muy largo que voy 40 minutos grabando creo que tener que recortar también para no dura tanto y sí, bueno este ha sido el vídeo de hoy Déjame en los comentarios que opinan de la película si, si está si te gustó o no y bueno, este ha el video, si te ha gustado por pues darle un me gusta, compartir suscribirte eh, puedes eh, hacerte a la campanita para saber en qué momento subo los videos ¿no? y, y puedes seguirme en mis redes sociales que lo dejo ahí abajo en la descripción y bueno, eso es todo, yo soy José de y nos vemos en un próximo video, hasta luego